Hola a todos y sean todos, bienvenidos a más un episodio de Ruso en 3 minutos. Mi nombre es David Pontes y soy estudiante políglota de lenguas extranjeras, estudiando aquí en Rusia. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la parte 2 de los 10 verbos más usados en la lengua rusa. Vamos al video. Bueno, y el primer verbo de hoy es el verbo moch. Quiere decir en español ayudar, ayudar, to help en inglés, to help. Tú puedes ayudarme, por favor. Tú puedes ayudarme, por favor. Can you help me, please? Can you help me, please? Y después, después tenemos el verbo dar, que quiere decir dar en español, to give. En inglés, Dame mi computer, por favor. Dame mi computer, por favor. Dame la computadora, por favor. Dame la computadora, por favor. Give me the computer, please. Give me the computer, please. Y el número 3 tenemos el verbo, Pомнить. Pомнить. Quiere decir acordarse. Acordarse. To remember. To remember. En inglés. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? do you remember me Do you remember me? tipo, mi es mi ⁇ tipo, mi es mi ⁇ tipo, mi Hablar, hablar" to speak", to speak", Hable mi conmigo", hable ⁇ conmigo". Speak to me, speak to me, en In inglés. Y después tenemos el verbo "spat", "spat", que quiere decir dormir, dormir, to sleep, to sleep. On speed vosim to on speed vosim to El duerme por ocho horas, el duerme por ocho horas. He sleeps. For eight hours he sleeps for eight hours y después tenemos un verbo que me gusta mucho Cushet. Cushet. quiere decir comer comer a mí me gusta mucho comer en inglés to eat to eat ya kushar ya kushar yo como yo como i eat i Eat. A seguir tenemos el verbo vidget, vidget, que en español quiere decir ver, y en inglés to see, to see. Ya tibia, Ya Yo te veo. Yo te veo. I see you. I see you. Y después tenemos el verbo smatrid, que en español quiere decir mirar. Mirar. Y en inglés, to watch o to look. To look. Tzmatri ciudad. Tzmatri ciudad. Mire aquí. Mire aquí. Look here. Look here. Y después tenemos el verbo zvanit. Zvanit. En español quiere decir llamar. Llamar. Y en inglés, to call. To call, званим їм, званим їм, я маме, я маме. Call me, call me. Y por último tenemos el verbo слушать, слушать, que en español quiere decir escuchar, escuchar. En inglés to hear, to hear. Ти слушаєш me escuchas? me escuchas? can you hear me? can you hear me? bueno entonces estos fueron los 10 verbos más utilizados de la lengua rusa de hoy muchas gracias si eres nuevo en mi canal no te olvides de darle like y e